Hola, qué tal gente? cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, chicos, vamos a hacer el sorteo, ¿vale? Bueno, pues el sorteo de que pues bueno para, para los que vayan a participar. Eh, si no si no entendieron muy bien cómo yo lo iba a hacer porque mucha gente lo preguntó en el video del que dije que iba a ser un mega collab, ¿vale? Pues eh, acá lo tenemos, ¿vale? Acá tenemos lo que es eh, pues la página donde va a ser el sorteo, ¿vale? Su sorteo. Y ya le en la la vez pasada dije que siete personas eran las que iban a participar en el mega collab. Pero no, eh, como son muchas, o sea, muchas, son muchas personas, ¿vale? Pues he decidido aumentarlo a 10. Pero igualmente no se preocupen, chicos, porque eh, los que no salgan, bueno, los que no puedan estar en el collab, pues yo voy a hacer otro. Pues yo creo que después de mitad de año o algo así, voy a hacer otro mega collab, o, o antes, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pero voy a hacer otro, ¿vale? Así que, pues bueno, tendrán oportunidad Igualmente yo me anotaré los que ya participaron esta vez, ¿vale? Para que la próxima vez, pues, no vuelvan a participar Igual, bueno, participen dos veces, no, no, no Para que participen unos nuevos, ¿vale? Así que, pues bueno eh, para que no, no hagan trampas ni nada de eso Solo espero que no estén repetidos porque me voy a cagar en todo Entonces le vamos a dar a sortear Y... Yo me cago en todo Lo primero que digo y lo primero que pasa Yo me cago en... Vale, vale, ahora sí al parecer ya no están repetidos, ¿vale? Y ahora sí le vamos a dar. Ostras, se me pegó muchísimo el medio, Ya. Le vamos a sortear y le damos ahí. Y bueno, bueno, bueno, bueno. Que los tenemos acá. Bueno, el primero es Zero Quaster. El segundo es de Manu GD. El tercero es Bad Bye de Sonic Speed FDK. El cuarto es Spa GD. El quinto es Suculentu Gamer. El sexto es Senako. El séptimo es Alex26. Bueno, su nombre es en todo raro ahí. El, el octavo es It's Juanjo GDE. Y el noveno es Dark Knights. Bueno, chicos, felicitaciones a los que, pues bueno, puedan participar, ¿vale? Eh, estos, estos que están acá, ¿vale? Eh, ustedes tienen que, pues bueno, mandarme. Ah, eh, eh, algo por o sea por Twitter Diciendo que, pues bueno, que, que ganaron ¿Vale? Y yo verificaré a ver si son los Verdaderos, ¿no? Porque puede ser que mande uno Que no sea verdadero, que gane, ¿vale? No, falta, ¿vale? no falta, ¿vale? No falta, así que pues ustedes Me mandan y pues yo crearé un grupo Y les daré el grupo en privado, ¿vale? Obviamente Les daré el grupo en privado, lo crearé en no sé, no sé si en Skype o en Discord Donde ustedes pues creen, si es que pueden eh, Pueden en Discord Que es mejor, vale, es mejor que Skype Skype ya está muy lagueado y todo Es muy, muy, muy, muy feo Ya no es Skype, no es como antes, vale Así que pues bueno, como lo saben y pues Si no lo saben, vale chicos, pues bueno Yo le dije en el video anterior que pues bueno Tenían que saber decorar bien y todo eso, vale Tienen que saber decorar bien Y hacer una buena, buena la job, vale Va a ser un nivel de Hard, un Hard Demon, vale y lo voy a verificar yo en directo, ¿vale? Así que, pues bueno, espero que ustedes sepan eh, decorar muy bien y hacer niveles bien, ¿vale? Porque, pues sí, no vale el que, que solo sepa hacer la Jout si no sepa decorar, pues bueno te tocaría conseguirse otra persona que decorara, pero bueno, eso es otra cosa, ¿vale? Así que, pues bueno, felicitaciones a todos los que ganaron, bueno, a los 8 9 que ganaron Y pues ya saben, no olviden, abajo en la descripción está mi Twitter para que vayan y, pues bueno Me tuiteen y me digan que, pues obviamente, ¿no? Que ganaron, y pues bueno, eh, si no se reportan, ¿vale? Pues eh, Voy a meter otras personas ¿Vale? Meter otras personas Y pues si no se reportan, ¿no? Si no se llegan a reportar, pues haga, haga, haré eso ¿Vale? Así que pues bueno chicos, espero que les haya gustado El video y ¿sabes? no olviden dejar un likecito Y nos vemos, hasta la próxima, ¡Adiós!